Eh, yo soy Irene, soy Oscar, ¿no? Sí, yo soy Oscar. <risa> Somos de Alcoy, una ciudad de Alicante. Hemos venido aquí a Australia para pasar una temporada así de Gap Year, que se dice en inglés, o Año Sabático, que se dice en castellano, pero a mí no me gusta esta expresión. Y, y nada, a estudiar, a trabajar y a relajarnos. Pues llevamos tres meses y medio, y la verdad es que nos ha pasado un poco de todo. Hemos cambiado tres veces de casa, mmm, hemos encontrado trabajo los dos, cada vez por sus condiciones y estudiando, la verdad es que muy bien. Como solo es un día a la semana, tenemos tiempo para hacer todo lo que nos apetezca hacer, la verdad. Porque teníamos un tiempo en el que los dos podíamos ir lejos una temporada, no es como ir a, a Europa, que en cualquier momento a Inglaterra puedes ir, pero decirme hoy un año a algún sitio del mundo que, que te apetezca ir y que hable un idioma que tú te puedas defender, pues pensamos en Australia. También unos amigos nuestros vinieron a Australia y y lo que nos contaron era muy bueno, entonces valoramos y dijimos, pues, a la aventura. Vivimos en Gold Coast y lo, a mí lo que más me gusta, yo creo que es encontrar los, los pájaros, los animales salvajes que te encuentras. No solo en Gold Coast, sino en días supongo. Eso es lo más bonito. La flora y la fauna, es increíble lo que te encuentras. Los gusanos son bonitos. ¿no? <risa> A mí personalmente me gustan más los canales y lo que son las playas. Pero bueno, los gusanos son muy bonitos, la verdad. <risa> Gustarme me gusta mucho. Sí, que me gusta. Yo me siento cómodo, disfruto mucho porque todo es muy diferente. Y es curioso porque la ciudad es como la ves tan nueva que resulta como la <risa> es que parece de mentira. Lo ves, por lo menos Gold Coast, que parece más una ciudad así nueva. Y al principio de llegar decimos, esto parece el show de Truman, macho. Está todo nuevo, sí. <risa> los coches, hasta la gente era nueva. Y <risa> sí, tú veías a los opereros y pensabas que estaban actuando y no sí. estaban ahí trabajando. Estaban todos vida. quietos mirándote todo el rato, <risa> <risa> <risa> trabajando. Eh, de Australia no, pero de Gold Coast una cosa que no es que no me guste, pero me gustaría que fuese un poco diferente, igual es la parte cultural y social, que para encontrar algo cultural, así, yo qué sé, cosas así que te encuentres con gente. Hmm. Cuesta mucho, ¿sabes? Tienes que, que mirarlo en páginas web, no es. No te lo encuentras por la calle, es lo buscas. Cada uno va a la hmm. suya y no hay cosas así espontáneas. En mi opinión, para Gold Coast, si una persona busca algo más como callejeo, cultura o relacionarse en pubs y tal, hmm. Gold Coast no es, yo creo, el objetivo. Gold Coast es más bien para quien le guste mucho la playa y surfear y el ambiente de fiesta, fiesta, estilo, ya me sé, venido, hormiguita porque lo encuentras, pero todo lo otro más bien no, <ríe> está ausente de eso. Nosotros Nos gusta más la otra rama, el tema cultural y callejear y todo, pero bueno, ya tenemos oportunidad de viajar, así que desde esa zona que también nos gustará mucho la playa, iremos moviéndonos un poquito a verla todo. Pues la verdad, Australia una cosa que me encanta es que puedes, se te puede olvidar la cartera y el móvil encima de la mesa, vuelves pues al día siguiente y sigue ahí, <ríe> es increíble esa es una de las cositas y luego también el tema de venir a Australia cuando estás en tu casa en España pensando en la prima de Australia estás diciendo madre mía no voy a sobrevivir no se sé va a pasar visitante <ríe> pero cuando vienes aquí la verdad es que no sé llega un momento que te das cuenta que casi todo son facilidades hay muchas veces que es un poco dolor de cabeza cuadrarlo todo a tu gusto y al principio no te desesperes si no encuentras trabajo, porque a lo mejor puedes tardar un mesecillo y tal, así que trate unos ahorrillos y al principio recomendable no gastar mucho porque así, por si acaso, si te viene un bache, pues bueno, <ríe> tienes ahí y lo que son trabajos casuales, yo creo que puedes encontrar de todo, porque imagino que muchas personas vendrán también a buscar un poco lo que es trabajar y compaginarlo con los estudios, yo creo que no hay ningún problema, porque casi todos hacen para que puedas estudiar y trabajar, así que en ese sentido, cuando estás en España lo ves como algo un poco imposible, un muro así que dices, Buah, yo no voy a saber hacer eso, y casi que ni te lo planteas. Pero en el momento que te enteras de que te pueden ayudar y realmente te hacen muy fácil, ya piensas que puedes ir a cualquier sitio. Es simplemente ponerte manos a la obra y puedes ir a donde te propongas. La verdad es que con esto se facilita mucho la, la, el concepto de viajar. Sí, yo creo que lo más difícil es dar el paso, más que... Más que el proceso de venir o tal, el proceso de decidir que de verdad te vas, para mí es lo más, lo más valiente, ¿no? Luego ya has aceptado todo lo otro. Javi, que es el que nos ayudado en todo el proceso de venir aquí, sí. súper bien. Súper Muy fácil, súper constante, realmente nos ha resuelto todo, ¿no? Sí, además es que está disponible a horas que aquí eran intempestivas, porque en España es, <risa> es de día cuando aquí es de noche. Entonces yo me despertaba y decía, no, es que aquí son las 1 de la noche, estaba conmigo en Skype, ¿sabes? Sí, aquí... con las ojeras así, ¿qué pasa, chicos? <risa> no todo el mundo hace eso, que eso está muy bien. Pues ambas. vamos estudiando sí. diploma de management y trabajando al mismo tiempo. Yo estoy trabajando 20 horas semanales en una franquicia que se llama Max Brenner, es una chocolatería. Y puedes comer todo el chocolate que quieras, eso mola. Y bueno, la escuela es útil pero al mismo tiempo es sencillo así que te permite mucho viajar, moverte, descubrir cosas, conocer gente y con los profesores hay muy buen rollo y en especial uno de ellos no sé, nos está aportando muchísimo de hecho nos está enseñando zonas muy bonitas nos está enseñando cómo vernos, qué podemos descubrir, cómo descubrirlo, etc. Claro. Y no sé, yo trabajo en, una, en un sitio en un negocio pequeñito, de que hacen hamburguesas y cosas así, pero no en plan comida rápida, en plan, en plan, bueno. super se grandes y tal, y, y muy bien, sobre todo para mejorar inglés, conocer gente, y eso, bueno, mis, mis condiciones laborales ahora son un poco peores que las suyas, pero, pero aún así muy bien, me he espabilado en, en dos meses mucho. Sí, y que no hace falta tampoco trabajar demasiado para mantenerte y hacer cositas, la verdad. Puedes trabajando solo 20 horas, a nosotros dos nos da para hacer muchas cosas. Tener nuestra casa, tener gastos en cosas especiales como irse a cenar, hacer un viajecito, irse a, a donde quieras. Y tienes mucho tiempo libre, solo trabajando 20 horas a la semana. Sí. Así que en mi opinión está muy bien pagado. Sí, puedes disfrutar de toda la naturaleza, de sí. salir a correr. No sé, lo que es, es guay también es que no, hay, no se ve de estrés. No, incluso, no, no Incluso los dos que trabajamos en hostelería, ¿sabes? Que más estresante que esa profesión habrán, claro. Pero yo lo siento como que, vamos, hiperestresante. Y aún así, no estoy estresada, o sea que... Guay. <risa> Evidentemente <favor>. la gente. <risa> la, la familia y los amigos, ¿no? No. La comida. La gente ya vendrá. ¿Pero la comida? Sí, no sé. Tampoco he hecho de menos muchas cosas. ¿eh? Estoy más centrada en el aquí. Por eso también me he venido tan lejos. Para... Sí, es que está verdad, muy bien. Tampoco entrada aquí y no allí. Además, con Skype, parece que estén en la casa de al lado. Le llamamos al timbre y hey, qué pasa. <risa> ya está. Los que he conocido yo no han sido muy inteligentes, pero igual ha sido que casualidad... <risa> No inteligentes. Como allá. <risa> es como lo oigan ellos. <risa> pues yo estoy trabajando con, con australianos y son todos por debajo de los 25. Y la verdad es que son muy majos. Son todos muy alegres. <risa> la verdad es que son muy graciosos también. Porque hablas con ellos y al principio, si por ejemplo no hablas muy bien el inglés, como que te ignoran un poquito. Pero al mismo tiempo, cuando ya llevas un tiempo con ellos, se esfuerzan un poco en enseñarte un poco. No digas esto así, dilo a No digas esto así, dilo a, sa, que no queda bien. Oh, no digas esta palabra que es muy fuerte. y de, Vale, vale, lo siento. Y bueno, no sé, con... yo muy bien, la verdad. Sí. Buena gente. Sí. Ah, te toca. Pues eh, normalmente en bici o en bus a veces, pero el otro día me caí con la bici porque volví al trabajo, empezó a llover mogollón y yo... Tonto de mí, empecé a, a hablar más, más rápido porque mi casa estaba a nada, 50 metros. Y me caía a subir a la acera. Y me hice esto. Pero no pasa nada porque en ese momento yo me puse a llorar bajo un techo súper desesperada. <risa> ah, no pasa nada. Pero los de la casa me abrieron la puerta. ¿Qué te ha pasado? No sé qué, me ayudaron, me llevaron a la ducha, me curaron, me dieron té súper preocupados, muy buena gente. Y luego me llevaron a una casa y todo. O sea que genial. joven casi casi me agradezco haberme caído en el sentido de que los he conocido a ellos, a ellos gracias a eso. Sí, la verdad es que al día haremos yo qué sé, fácilmente más de 15 kilómetros que en bici yo creo. Sí, Nos movemos un lo... montón en bici. Y luego en autobús con el carnet de estudiantes resultaba baratísimo. Sí. Mogollón, vas por la calle y te encuentras, mira, una anécdota curiosa. Eh, un día acabé de trabajar, de donde estoy trabajando. Y poco antes de llegar a casa, me encuentro dos pavos cruzando por un paso de cebra. Y yo mira como mola, dos pavos enormes sí, ahí. Dos pavos y también nos hemos encontrado rayas así grandes en ¿Ah, el sí? canal bajo de nuestra casa. Los peces estos planos y vienen, la pura enormes Y pájaros <risa> de mil colores, de mil tipos, insectos, sí. las, las mariposas, impresionantemente bonitas. son super, Tenemos un par de vídeos sí. de mariposas geniales super bonitas y super grandes, volando ahí cerca. <risa> un montón de iguanas también. Van a salir un montón. Ah, y las, hace como una o dos semanas, en los canales de Gold Coast, como llovió tanto, subió bastante el nivel del agua, y se, se vieron fotos en Facebook de personas, de tiburones por ahí en medio, en la orilla ahí, y dices, la sí. pobre, qué sí. mal rollo, no meto ni el pie, ¿sabes? Y moviendo medusas también. <risa> y medusas, que son azul turquesa, transparentes, súper sí. bonitas. Y las tocas están duras, son como las de España, que están blandas. <risa> sí. Bueno, y peces en las playas, los que quieras, salen a montones. O sea, de todo. Bueno, y los vampiros gigantes estos, los murciélagos gigantes, ah, que sí. la primera vez que no lo sabes vas con la bici a esto que está mirando, anocheciendo y te sale uno desde delante y te pega un susto. Y te da la impresión de que te va a coger y es todo que, lo grande que es que son unos cacharros enormes, gigantes. Yo creo que, que se enfoque en el buen rollo, que si te enfocas en el buen rollo te sale todo rodado. Si te pasan cosas que no te molan, porque te van a pasar, es pues normal, te estás adaptando a un sitio nuevo, todo es nuevo y no hay nadie contigo de la mano todo el rato, porque tampoco molaría, si no es una experiencia de verdad, es que estés positivo, que veas las cosas divertidas, y que le eches un poco de narices y vayas un poquito también a hacer cosas que sean un pelín difíciles, porque así cuando lo consigues mola más. Y bueno, si vienes con alguien, pues tienes más apoyo, está claro. Uh -huh. Para aquellos que vengan solos, madre mía, <ríe> se puede hacer lo que quieras, así que... ¿Y <ríe> más? Mm sé ¿Eh? que estamos felices. <risa> <risa> <Voilà>. <risa> Gracias. <Y no> <risa> Nada.